Ooh. Ooh. Oh, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Hola chicos, mucho gusto, yo soy Jem Usher, es un placer conocerlos, bueno ya los conozco algunos <ríe> Bueno, espero que se hayan divertido con este pequeñísimo video y pues ya muy pronto subiré otro video Esta vez ya voy a subir videos, yo sé que sí voy a subir, ya por fin tengo un editor, ya, ya puedo hacer cosas, así que espero que podamos vernos en las siguientes semanas o en la próxima semana y pues mucho gusto y no olviden sintonizarme en Hot Kids, soy locutora en esa estación de radio, así que les dejo la página en la descripción, mucho gusto y cuídense, nos vemos, chau chao.